La microbiota es un conjunto de microorganismos y bacterias que viven en nuestro tubo digestivo y nos ayudan a mantener nuestra salud por sus funciones de nutrición, protección y sus beneficios en el sistema inmunitario, actuando como una barrera protectora. Ayudan a metabolizar los nutrientes y a fabricar vitaminas. También a protegernos contra las infecciones intestinales e intervienen en el desarrollo de nuestras defensas. Un desequilibrio en nuestra microbiota está relacionada con enfermedades graves. Los alimentos probióticos y prebióticos nos ayudan a mejorar nuestra microbiota. Los probióticos regeneran y mantienen la flora intestinal. Están presentes en los alimentos fermentados, tales como los lactilobacilos, las bifidobacterias, también en el chucrut, en la col fermentada, en el kefir, en el miso o en el tempeh. Los prebióticos son fibras dietéticas que nos ayudan también en nuestra flora intestinal. Ayudan en el mantenimiento de los microorganismos. Los encontramos en los vegetales como la cebolla o el ajo, las alcachofas, el brócoli, los espárragos, la coliflor o la chicoria. También en los encurtidos y en las bebidas como la kombucha, en las setas y en la avena. Podemos suplementar estos prebióticos y probióticos en forma de cápsulas. Los encontramos en las farmacias o para farmacias. Consulta con tu profesional de la salud. Hay una serie de alimentos que es muy interesante que lo introduzcamos en nuestra dieta mediterránea y van a mejorar nuestra salud intestinal. Introduce semillas de chía, lino y algas. También manzana, uva, grosella y arándano. También introduce germinados. Una cosa muy importante que mejora nuestra microbiota es el ejercicio físico. Mantente activo y mejorarás tu salud intestinal. Una mezcla entre alimentación y ejercicio va a mejorar tu microbiota y tu salud intestinal.